Puro Fuego. Aitana y Ana Guerra cantan su hit Lo Malo con Eleni Foureira. La intérprete de Fuego publica un vídeo en sus redes sociales cantando Lo Malo junto a las concursantes de OT2017. La subcampeona de Lisboa 2018, aprovechando su actuación dentro del festival musical Los 40 Valencia Pop, conocía a las intérpretes de Lo Malo, Aitana y Ana Guerra, Momento en el que la diva Mediterránea sacaba su móvil para inmortalizar el momento entonando la canción junto a las concursantes de OT2017 y subiendo el vídeo a las redes sociales.